...porque se fijó audiencia para el viernes para eh, otorgarle la libertad al hombre que mató a los hermanitos Kruk. A José Cacha. Y está con nosotros Carla Pagliarici, la madre de Agustín y Abril. ¿Cómo estás, Carla? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Hola, estoy. Eh, situación complicada, compleja. Fue el 31 de diciembre que, que uh -huh. hablo con el fiscal y me, bueno, me da a conocer la noticia que la Corte Suprema había revisto la causa y había cambiado la carátula. Entonces, de homicidio culposo, que al menos para mí era un aliciente, eran 10 años, que dije, bueno, son 10 años, eh, de repente homicidio de, de homicidio simple claro. a homicidio culposo hoy. Eh, bueno lo más llamativo es que han abierto las la, la sesiones como saben estamos en feria claro. sí. para, para bueno otorgarle la libertad a este sujeto que, que bueno, que mató a mis hijos eh, la verdad que me siento me siento muy veo a mis hijos y no, los veo mientras voy hablando y la verdad que no es una pesadilla que todavía no despierto eh... ¿Te, te imaginabas que podían llegar a pedir eso Porque se estaba hablando y se estaba especulando Con la chance de que solicitaran ese cambio De hecho por algo lo estaba tratando el, el tribunal Te imaginabas que podía llegar a salir ese cambio Insistimos y lo volvemos a contar De homicidio simple con el, con el gravante del número de víctimas Que era lo que le habían dado A este homicidio culposo Que le baja la pena y que considera Que como ya cumplió los tres, los dos tercios los tres, vendidos claro. Puede salir Te imaginabas que esto podía darse O, o realmente te sorprendió la verdad que me sorprendió, porque de siete jueces que ha pasado la causa, Ajá. todos dijeron lo mismo, todos o sostuvieron sea, la misma calificación. Y en este caso, por decisión unánime de la Corte Suprema, eh, dijeron lo contrario. Entonces, la verdad que es confuso, no sé qué pasó, no sé por qué. La verdad que no me he tenido a leer todo el, el argumento. Eh, eh, yo entiendo profundamente tu dolor, pero uh -huh. quisiera saber si en alguna oportunidad tu abogado te explicó eh, respecto del dolo eventual, cuando se habla del homicidio simple con dolo eventual, siempre surge esta controversia porque lo que dice una parte de la biblioteca es que es muy, muy complejo muy. Uh -huh. comprobar que una persona se configuró que podía matar y aún así decidió seguir adelante con su accionar. Sí. Comprobar que una persona. Sabía que iba a matar, y o e igualmente matar. Sí. o que podía matar, e igualmente dijo, voy a seguir adelante con esto. Eso sí. es muy difícil de comprobar, siempre hay una parte de, de la biblioteca que lo señala, y yo quería saber si alguien te lo había advertido. Sí, por supuesto, eh, sí, a lo largo del juicio, cuando arrancó el juicio, sí, claro que sí, pero nosotros tuvimos pruebas muy contundentes, testigos muy contundentes, pericias mecánicas muy contundentes, en las que se dijo... Eh, a ver, este sujeto se representó que podía llegar a matar. En este caso fueron mis dos hijos y a mí en vida. Entonces, eh, sí, eh, yo lo tenía claro, y de hecho se le dio una condena por homicidio simple. Claro. Había sido una condena ejemplar, esto servía para muchos casos más como como ejemplo. Claro. Eh, que de hecho, algunos consideran que fue ejemplo para otros casos similares, que vinieron muy cerca, esto fue en diciembre del 2018, exacto. y ya en enero del 2019 hubo un hecho similar en el cual la carátula fue homicidio simple. Perfecto, claro, entonces bueno, fue como sentar un precedente eh, dije bueno de algo sirvió de algo sirvió para mí era un aliciente y eh, eso sentís que lo perdés ahora sentí que todo lo que peleamos lo que se luchó lo que, el esfuerzo el dolor el sufrimiento lo, sentí que todo se, se volvió para atrás además también la corte ratificó la absolución de los otros dos conductores que participaron en este tremendo, incidente vial tremendo fue una conjunción diría perfecta para el accidente que pasó eh, si no hubiera sido el camionero que se atravesó, si no hubiera sido el que venía en contramano y alcoholizado... Peca eh, Flores. Peca Flores y mirando el camionero. Uh -huh. Si no hubiera sido por esos dos actuantes, Casia no tenía por qué pegar el volantazo hacia claro. nosotros. Claro. claro. Entonces eh, era, son parte de, de, del accidente. No se entiende qué pasó. O sea que, que es el, el segundo revés que vos sentís, porque el primero era que estuviesen Totalmente. libres Miranda el camionero y Peca Flores el hombre que... Sí, Recordamos esto, conducía borracho. Yes. borracho, fue un desencadenante de lo que pasó y estaba manejando borracho y en contramano. Y en contramano. Una para, locura. para el juez Cusirat, en primera instancia, fue un simple, una simple falta de tránsito. Lo que a mí me implicó la pérdida de mis dos únicos hijos. Para el juez fue una falta de tránsito. Y ahora la Corte Suprema los absolve del todo porque habíamos pedido, hecho un pedido de casación y se uh -huh. eh, recordemos en ese entonces se estaba llevando adelante una obra en sí, ese es tramo cierto. de la costanera ah, o claro. De la, sí claro y en donde había eh, un cartel donde decía la velocidad máxima Mira. para ese tramo que eh, había que reducir la velocidad debido a las obras en sí, construcción a 20 de ese km. momento a 20 kilómetros por hora se iba un poco más de esa velocidad permitida en, en ese en ese lugar eh, y quizás cuando presenciamos esa audiencia en primera instancia del de, de juez Cusirat, que vos hacías mención, la verdad es que quedamos sorprendidos por porque el, el, cómo fue la mecánica del accidente. ¿no? Eh, pero bueno, de acuerdo a las pericias, consideraron sí. que no habían sido el causante de, del mismo eh, en, en relación a PECA. Claro, sí, pero como te dije, fue toda una conjunción perfecta claro. para que... Peca estuvo eh, ahí y estuvo en el medio. Y estuvo en el medio, impidiendo en este caso que Casia, queriendo hacer sí, una sí. mala maniobra eh, a mucha velocidad, a más de 70 kilómetros por hora o 78 kilómetros por hora, él quiso pasar por detrás del camión y se encontró en contramano sí. a uno. Claro, si graficamos bien, el camión iba por Matienzo. Eh, claro. Iba a cruzar el iba, puente. Iba claro. a cruzar el puente. ¿no en la dirección oeste-este. Exacto. Sí, allí Exacto. es cuando se encuentra con eh, Peca Flores, uh -huh. ¿no es cierto? Claro. Que cruza en contramano. Uh -huh. Bueno, hace esa mala maniobra, diríamos. Allí es donde Casia aparece, aparece por atrás del camión, porque y ahí se encuentra con Peca Flores. Se claro. produce el accidente por querer evitar chocar con el vehículo de Peca Flores. Ellos venían, ustedes, caminando. Eh, cru, ca, cruzando, sí. claro, allí la... La costanera. La, no, cruzando en realidad... Veníamos el, caminando el, por el puente. Claro, ¿no? claro, por claro. el San Juan, claro, Venían por la vereda de ahí y ahí es cuando son impactados. Digo, lo graficamos para que se entienda sí. cómo fue la mecánica sí, del sí, accidente, sí. porque ha pasado tantos años sí, sí, que, por ahí que no lo explicamos no. en aquel entonces, uh -huh. pero de yeah. esa forma fue... Además para refrescar que sin la imprudencia de unos no hubiese existido la, la de otro. Eso, Exactamente. exactamente. Yo la verdad, a mí, a mí realmente no me gusta preguntarte por esto, Carla, pero Miranda, ¿cuál sería su imprudencia? El camionero. Eh, haber cruzado la avenida mm. cuando tenía el paso y venía todo el tránsito por por la avenida. O sea, él tenía que frenar y esperar el sobre paso el de sobre el puente de Mateo, Sobre el puente de Mateo Tenía Matiense. que esperar y siguió. Él y él se encuentra con Peca de frente. Claro, siguió y no solo que siguió, sino que fue a una velocidad extremadamente lenta que impidió... No tenía Sorry. prioridad de paso. No tenía prioridad de paso. Eso era lo que se discutía en ese momento, Exactamente. Sí, corregime sí. si me equivoco. Sí, es así. Eh, no tenía prioridad de paso, sin embargo, él pasa, cruza la costanera en una zona donde, recordemos que estaba en obras. En obras. Es como, eh, está ahora parecido, eh, estaba en esa, en esa ocasión, Exacto. entonces había mucho ruido visual porque habían carteles, habían también Tambores, eh, sí, claro, sí. exactamente. Mucho. Bueno, lo estamos viendo en imágenes, ¿no? Sí. Esto era Esos lo que tachos. se encontraba sí, los sí. tachos que señalizaban que había una obra en construcción. Por lo tanto, era bastante complejo el escenario de por sí para para analizarlo, ¿no? Y ustedes ahí ven que ahí ese es el vehículo de el que está impactado sobre eh, diríamos la reja la reja de la conten, de contención allí, es el de Casia, ¿no? Sí. Perfectamente cuando uno llegó al lugar, nosotros llegamos casi al instante de haber ocurrido el accidente, me acuerdo patente de aquel día, porque íbamos a ocurrir otra nota y nos encontramos con el accidente eh, eh, y la verdad es que veíamos y analizábamos nosotros mismos cómo había era sido. Era difícil descifrar era, eh, claro, era qué muy intervención ¿Qué había tenido cada vehículo. ¿Qué pasó en ese momento? Porque ustedes lo ven y es espectacular el accidente en el sentido de lo que, había, lo que había ocasionado ¿no? un nudo de autos que no entendía nada pero bueno, para eso investigamos, para eso eh, hicimos pericias para eso hubieron miles de testigos, miles una manera exagerada de decir pero hicimos todo lo que teníamos que hacer para comprobar cuál era la culpabilidad de cada uno todos tuvieron culpa en mayor o menor, menor medida, tuvieron la culpa Carla, ¿te quedan fuerzas para ir a una instancia nacional que es la última que, que quedaría? Fuerza voy a tener hasta el último día de mi vida por mis hijos. Eh, pero fuerzas para pelearlas ya no. Porque esto me demostró que la justicia no existe, que hay impunidad, que, que solo tienen justicia quizás los. Los contactos, los contactos políticos, o sea, hay dinero, o sea, hay no sé. Esa gente tiene justicia. Yo como ciudadana común, como mamá, no logré la justicia. Teniendo toda la razón del mundo, yo sé que tengo la razón, me mataron mis dos hijos, tres imprudentes. Y para la justicia no valió nada, nada valió, nada. Entonces, fuerzas voy a tener por Jazmín, Jazmín me necesita, pero... Para Jasmine seguir. Casmín tiene un año y medio. Pero para seguir peleando por justicia. Y ya me demostró que no existe. O sea que descartás sí. cualquier tipo de. Sí, de teníamos la, en la instancia nación. de poder ir a la, a la nación. Pero. La verdad que. No sé, yo creo que, que el fiscal lo iba a presentar. Iba a hacer el recurso. No, no sé. Pero... El papá, el papá eh, de Agustín y Abril. Eh, ha, ha hablado con vos. Claro. No, no, no tenemos relación, no. no tenemos contacto, no, no, no. Pero, bueno, él pelea por su lado, yo por el mío, eh, y se logró una cierta justicia, y hoy esa justicia se desvaneció, quedó en la impunidad total. Uh -huh. eh, el viernes, este próximo, es la audiencia claro. para que este sujeto quede libre, ...después se hará la otra audiencia... ...para ver cuántos años se le dan... ...por más que le den el máximo de seis años... ...ya ha cumplido claro. un, sí. una parte de la condena... ...cuatro años... Sale en libertad... ...o sea que su libertad es inminente... Bien. ...va a salir sí o sí... ...justo para Reyes... ...yo tengo que ir a ese puente... ...donde veo ahí las cosas de mis hijos... ...en esa bicicletita iba a mi hija y voló... ...veo las zapatillas tiradas de mis hijos ahí... los charcos de sangre... Y yo tengo que ir a ese puente a llevarle un regalo de reyes a mis hijos. Y este sujeto va a su casa a llevarle el regalo a sus hijos, a abrazarlos y los tiene. Yo no los tengo, me tengo que conformar con ir a ese puente. ¿Esperás que se comunique con vos, Casia? No, que voy a esperar, por Dios. Si nunca me pidió ni siquiera perdón. ¿Nunca ninguno de los tres? Los otros dos, sí, Miranda y Peca, me pidieron perdón. Me dijeron que no querían... No, no no no no querían que eso pasara y me pidieron perdón eh, y este sujeto se, un día se le acercó se le acercó el abogado y le, le dijo por compromiso tenés que pedirle perdón tenés que quedar bien me dijo yo no quería hacerlo no, fue un perdón Así obligado que. Carla tenés nuevos abogados para enfrentar esta etapa no no no no me representa eh, el fiscal el fiscal Fernando bien. Uh -huh. Carla, te agradecemos mucho por haber venido. No, por favor. Te pedimos disculpas por, no, por, por el favor. momento que también te ha tocado pasar, remogando esto, sabemos que es difícil. Gracias. Quiero, quisiera agregar una sola cosa. Eh, que lo dije fin de año, cuando brindé en casa, miré el cielo y les pedí perdón a mis hijos por, por no haber podido hacer más. Perdón, perdón, les dije, no pudo hacer más. Mamá la peleó hasta el último momento. Ustedes saben que yo la peleé. Ustedes me acompañaron todo este proceso. La peleé mucho. Y ya no puedo hacer más nada, pero sí, lo que me quede por vivir, los voy a honrar toda la vida. Los voy a honrar. Y voy a hacer que nunca se olvide jamás de mis hijos. Jamás. Gracias. Gracias, vos, Carlos. Gracias.